Hola, ¿qué tal? Yo soy Pedro, así si no me conoces me presento, soy Speedrunner y conozco los trucos y glitches de las campañas de Halo. En esta ocasión estamos en autopista del Savo, el tiempo par es de 20 minutos y vamos a hacerlo en la legendaria. De hecho, el tiempo par podría ser de hasta 10 minutos y no habría ningún problema, así que vamos a empezar. Ah, en cuanto iniciamos la misión, vamos a ver en una pantalla de negro, escuchar quejidos, después de unos segundos nos van a dar control del personaje. Para ven por aquí por el lado derecho, métete por aquí. Y aquí brinca y le vas a disparar a tu aliado. Y cuando tu aliado saque su rifle de batalla, deja de dispararle. Oprime este botón y ahora ven por acá. Súbete a este Warthog. Acelera tantito. Y con esto lo que quieres es que dos Marines se suban a tu carro. Ya que se subieron, ven por acá. Adiós a ese sujeto, pobre vato. Este, quieres que estos dos Marines estén contigo. Es súper importante... Que haya dos Marines en tu Warhawk Si solo hay uno, espérate a que se suba el segundo ¿Por qué? Cuando el Warhawk recibe daño eh, Este se divide Entre el número de pasajeros Entonces Así haya Dos, simplemente se divide a la mitad Como ahora somos tres Lo único que vamos a hacer nosotros es recibir un tercio Y nos va a ayudar bastante Ahora ven por este camino para evitar A la mayor cantidad de enemigos Tener el Warhawk en el mejor estado posible a recibir el menor daño Simplemente con esto vamos a poder venir por aquí Sin ningún problema Aquí venimos por el lado izquierdo Y vamos a subir Aquí está rampa Y seguimos sin ningún problema Ahora hay dos grunts más adelante No los voy a atropellar Si los atropellas a veces lanzan una granada y se te pega Entonces simplemente intenta hacer que hagan ese brinco Y ahora venimos a la parte más difícil Ven por acá Aquí Ven por sobre el pasto Gira a la izquierda cuando la Shade te dispare Después gira a la derecha Ven por acá y justo cuando subas Deja de acelerar y con eso El Warhawk va a llegar aquí, ok Lo voy a hacer una segunda vez, vengo por el pasto Giro a la izquierda Giro a la derecha Tomo esta rampa y dejo de acelerar Y ya que subí, ahora sí Acelero de nuevo Y puedo venir por aquí, de hecho eso estuvo mal Porque de hecho el Warhawk Este no es todo terreno, pero lo podemos Hacer varias veces y no pasa nada Giro de nuevo Dejo de acelerar, el Warhawk sube Y le meto otra vez Y ahora, no importa qué tan destruido esté Mientras esté vivo, mientras el Warhawk avance Tú ven por aquí, sin ningún problema Ahora, vamos a cambiar por un Warhawk nuevo Así que ven por la derecha Ignora las motos brut Ven por aquí Dejamos este Warhawk feo Tomamos el Warhawk bonito Me echo de reversa así Para dejarlo estacionado aquí Beso esta pared para que me dé un ascensor gravitatorio Y de nuevo el Warhawk ahora, Ven por aquí y checa dónde está la torreta La torreta Shade está por el lado Por el lado izquierdo Entonces yo vengo por el lado derecho Lo más probable es que me muera porque perdí un poco de De escudo al inicio Pero no, vamos bien De hecho está medio jodido el Warhawk Entonces esto está mal Lo que voy a hacer ahora es esperar a que se carguen mis escudos Y ojo, la torreta quedó de este lado Si la torreta tuya está ahí estacionate de este lado entonces ahora lo que voy a hacer yo es, granada, me trepo aquí y me voy para acá, sin miedo al éxito, acelero e ignoro a todos, sin miedo al éxito. Ahora venimos por aquí, de hecho está un poco destruido mi Warhawk, más de lo que me gustaría, pero no pasa nada, vamos a seguir. Ven por acá, y ahora vamos a tomar esta pequeña rampita, y si recuerdas aquí adelante hay unas barricadas que se supone que impiden que cruces. De hecho puedes cruzar el Warhawk Pero es algo difícil La manera más fácil es simplemente Bájate Ascensor gravitatorio Me trepo de nuevo La acelero Brinco Y cruzamos Ok Bastante fácil Ahora ven por acá y pon mucha atención. Si no se te van a destruir el carro Ven por aquí Acelero Dejo de acelerar Subo solito Y me meto Wow Eso le llamo muy mala suerte De hecho Esto es RNG A ti no te van a disparar lo más probable Ven por acá de nuevo, dejo de acelerar Ya que subí, me meto ahora sí Y le digo, hola ¿qué hace a los grunts Vengo por aquí Ignoro los disparos de todos, sigo Y aquí, fácil, vengo por el lado izquierdo de esta roca Giro a la derecha Y me voy derecho Punto de control, y aparte las motos Ni cuenta se van a dar de que yo estoy aquí Excelente, vengo por acá Y ahora, si puedes atropellar A estos brutes, hazlo Si, sí, no No te preocupes eh, mátalos, toma esta cosa Y agarra la moto Es importante esta moto, ven por aquí A la hora de la rampa, mete el turbo Ven por acá, una vez que aterrices Gira a la izquierda y mete el turbo de nuevo Aquí vamos a meter el turbo Una tercera vez Y ya es todo, porque aquí vamos a usar el turbo Para subir por esta rampa, entonces Tomo la roca como si fuera una rampa Y llego aquí arriba, bastante fácil Ignoramos a todos los grades. Y aquí vamos a guardar el turbo para esta pequeña rampita que hay aquí. Entonces, una vez cruzando esta barricada, turbo. Vengo por acá, ignora a todos, me bajo a la altura de las barreras, brinco y le disparas a la torreta Shade dos veces. Esto va a hacer que la torreta Shade se destruya. Para asegurarte de que está destruida, dispárale más si quieres. Me van a dar aquí un punto de control y ahora lo que hay que hacer es apuntar más o menos por ahí en medio y disparar tres veces. Simplemente a la hora de tú disparar tres veces Ese muro se destruye Si no se destruye, disparale más El problema aquí cuál es Que ese muro se va a recuperar Va a recuperar su vida Y tenemos unos cuantos segundos para acabar De hecho, tenemos que destruir el muro para acabar el nivel Para acabar el nivel hay que brincar más o menos ahí O sea, lo puedes hacer por aquí arriba Más o menos cruzar así Lo más probable es que te mueras Entonces, lo que yo voy a hacer es simplemente 1 dos, tres Vengo por acá y voy a escuchar si explota Explotó, brinco, disparo Y llego acá, ok, el disparo rebotó Eso está mal Vengo por aquí Ahora sí, acá Brinco, disparo Y la misión acaba Como puedes ver, bastante fácil ¿Cuál es el problema? Si tú no disparas, te vas a morir Durante la cinemática Y no la vas a poder brincar Entonces quieres disparar para conseguir la suficiente altura Para no morir entonces básicamente eso es esta misión, eh, brinco disparo, llegas ahí arriba, bastante fácil, espero que te haya gustado, uh, como te dije también puedes llegar por la parte de arriba sin necesidad de hacer del brinco disparo, pero bueno, uh, yo soy Pedro así y nos veremos después, muchas gracias por ver.